Bueno, saludos, soy Israel Vanguera. hora les traigo una sorpresa a todos los youtubers. Resulta que YouTube con sus nuevas políticas ha perjudicado a muchos canales. Y en todo este tiempo me he puesto a tratar de resolver el problema ya que en Internet no hay, hay una solución clara. Eh, y yo la he encontrado... Eh, hace un rato solo que he estado practicando y me ha funcionado y entonces ahora quiero compartirlo con todos ustedes la solución es la siguiente resulta que yo he estado subiendo videos que son de enseñanza a mi canal de youtube a mi pequeño canal y me les pone un icono eh, naranjado y unos videos que son de enseñanza y aún así me les pone el icono naranjado. Entonces, yo quería solucionar el problema y lo he encontrado. He encontrado la solución. Como pueden ver, este primer video y este segundo dicen copia eh, pues del video original. Los dos dicen copia. Miren, que inician con copia. Y están en verde. Miren que los dos están en verde. Y este lo subí no hace mucho. Y es de enseñanza. Y, me, y está en naranjado. Casi todos los videos me los colocaba en naranja. Como pueden ver, estos. Eh, tienen pocas reproducciones, muy pocas reproducciones, pero los primeros videos que tengo, pues eh, los antiguos, sí tienen muchas reproducciones. Porque todo esto me los colocaba en naranjado, entonces me tocaba hacer este método y miren que me ha funcionado. Y entonces dejé algunos en naranjado para mostrarles a ustedes cómo hacer para resolver el problema. Miren que estos dos los tenía en naranjado, pero son antiguos, pero los tenía en naranjado y entonces ahora ya los eh, logré resolver el problema y ahora logré resolver el problema y la solución es la siguiente vamos a hacer que eh, este lo subí hoy y esto lo puse en, en verde hace como una o dos horas miren que fue a las 7 y 4 minutos y son las 9 y 30 o sea que ya hace más de una hora vamos a buscar un vídeo que esté naranjado y lo vamos a poner en, vamos a poner este que tiene 954 vistas. La solución es la siguiente, eh, perdón, la vamos a poner en verde de naranja, lo vamos a pasar a verde y les va a quedar así de por vida. Bueno, entonces la solución es la siguiente. Damos clic aquí, clickeamos aquí, miren, aquí. Y luego damos clic en mejoras. Una vez que estemos aquí, bueno, saludos, soy Israel. vamos a hacer lo siguiente. A nosotros lo que nos interesa es que nos paguen por el producto, por nuestro trabajo. No tener un video así eh, por hacer nada en, en YouTube. Entonces, eh, las vistas que llevan no importa, Lo importante es que nos comiencen a pagar de ahí en adelante. Porque yo tenía un video con 55 mil reproducciones y me tocó hacer el, proces, el proceso. Y hacer que comenzara desde cero, pero lo importante es que ahora me están pagando por él. Entonces, una vez tenemos aquí, vamos a darle clic en guardar como nuevo, como guardar como video nuevo. Damos clic aquí. Entonces, una vez que les aparezca aquí, eh, no olviden. Eh, ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el video original de este? No olviden. En mi caso es este. Que está naranja o este. Entonces les va a quedar acá como un video nuevo. Y aquí está comenzando a eh, cargar el video. Es como si, tuviese, como si estuviese subiéndose nuevamente a, a, al canal. Pero no es así. Simplemente está renovando el... Eh, la misma página de YouTube lo está procesando nuevamente, entonces esperamos a que llegue a 100%. Y si les mostrar la reproducción, eh... no, no, de eso no puedo, no conviene hablar porque me suspenden. Si hablo de eso, me suspenden, me suspenden el canal. No olviden que este está en naranjado acá. Mírenlo aquí, en naranjado. No estoy ganando dinero por él. Y ahora verán cómo va a aparecer. Aquí ya está el 95%. Deben de tener paciencia. Simplemente hacen los mismos pasos. Que he hecho yo y listo. miren que la mayoría ya los tengo en verde debido a, porque he realizado mi proceso y me ha funcionado y lo que tengo en naranja es para hacer, hacer tutoriales y demostrar cómo lo he logrado bueno una vez aquí miren que ya el video quedó como copia entonces como el video está repetido entonces deben eliminar el de acá este lo deben eliminar, eliminarlo de una vez, borrar, pero una vez que se haya eliminado y este les quedó así, vamos a darle clic en modificar y aquí no vayan a escoger la misma, la carátula que ustedes, la miniatura que ustedes eh, subieron. Eh, que ustedes mismos crearon, eh, elijan la que el video les da por defecto, en mi caso voy a dejar esta y aquí vamos a darle en monetización luego palomeamos aquí, activamos y luego vamos clic en guardar Una vez que haya guardado, nos vamos otra vez acá. Vamos a mirar el video a ver cómo nos quedó. Y como pueden ver, ya quedó el, el signo de dólar, de peso, activado. Entonces aquí, de aquí en adelante, las reproducciones que vengan van a comenzar a... a, a en todas las reproducciones van a venir anuncios. Eh, otra cosa, no le quiten la, eh, las iniciales copias, la ahí hasta que el video llegue a unas 50 reproducciones. Todavía, no, Miren que no es acá, en esto yo no se las he, no la he, he quitado todavía, pero en los que están acá abajo, como ya el video tiene estos tienen mucho tiempo de haberlo subido, eh, eh, entonces se la quiten y no pasó nada, eh, siguen monetizados. A los nuevos no les quiten la, las iniciales después de 10 días o de una semana la pueden quitar, pero todavía no la quiten y ya el video de aquí en adelante va a estar eh, monetizado miren que vuelvo a cargar y sigue el, ahí el logo bueno eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten no olviden suscribirse y comentar eh, y voy a seguir subiendo nuevas sorpresas de estas nuevas políticas que han sacado youtube y ha perjudicado a los millones de canales que existen. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y chao.